muy bueno, lo siento, estoy con esto hace un rato y bueno a ver Hola buena gente de youtube ¿cómo están estamos aquí en un nuevo video para este canal no sé qué fue esta introducción bueno pues eh, bueno, estamos aquí en una nueva video reacción pues, para el canal ¿no? Y bueno vamos a reaccionar a unas parollas que me encontré de trabajo super así que vamos con este primero eh, Ya para acá no tiene descripción de edad no sé Y acá dice a ver Cablislas Go Super Saiyan Cablislas Go es Super Saiyan O sea, Cablislas se convierte en Super Saiyajin o algo sea, así Y a ver cómo ha hecho esta parodia de ah, este Arturo Díaz ¿Latino? No sé, pero está en inglés, ahí en una descripción No sé Y ok, vamos a seleccionar esto y a ver qué contiene Que okay, ya está el subtítulo ya ¡It's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 Dude, okay. no! no! No! Oh God! No please don't hurt me! Tell me! Yeah. I did already, Khalifa! I swear! <laughs> Stupid! Poor man! Why is <laughs> he arguing? Hey, I changed my I changed my phone. Nah, va otra vez. Otra vez ese abrazo. Ok. Cuántas veces en el año? Creo que unas 5 veces No, no, Me va a la extensión de A mil ni idea. No sé. Perdón que me haya interrumpido. A ver qué. ya está, güey. ¿Qué más puedo agregar? Ok, acá está medio deforme Les explica la transformación Super Saiyajin Que bueno, es así de fácil Que si fue una estupidez, que esto ya me toca que aclarar Que las transformaciones son de las células ese o algo así Ok, la, la... ida, pensó que la ida es la clave Pero entonces creía antes, no pero... Eh. Ok, si sí, animación está... Ah, oh, bueno, está decente y ok, vamos a seleccionar otra más que me encontré que bueno, es de Kishinpei es de Kishinpei, un buen video dicho <risa> por Kishinpei, que es me encontré que es del Android de 21 y guante de Guanteletel Infinito que es la parodia de Avengers Vengay, obviamente y vamos a ver que contiene esto y capaz la referencia va notar al, al toque ¿no? Sí. es el cumpleaños 21 lo siempre Parte de un chico inevitable, de un sujeto inevitable. Inevitable... <risa> <risa> El guante de... Baja la mierda. Convertido en dulce. Es ojo, de ojo, <risa> la bomba carga mejor lo que se ve en 360 ok, que lo hace sí. nada, como el otro vieron oh. la de oh, rebobinar oh puta <risa> vez Ok Murió todo en póstil Mokka <risa> Hathor Hathor <risa> gordo <Perdona>. Ah, <¿Está> mierda <bien? risa> Ok, sí, está bien sí, Fue random, apareció Tabor y la mató <risa> okay. ¿Y esto qué es? Finalmente Sunday. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, okay oh, you you me oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, the oh, me oh, oh, y no me acuerdo muy emocionados como he dado Si sí, está <risas> A ver, ya se... okay. Bueno, eso fue Raro, inesperado Raro Corre, si es una logra, Bolas, ¿está? Espera, ¿se está? Pues okay ¿Qué ¿Qué? ¿Qué música ya sea a qué se refiere de ese vídeo menos mal lo leí yo no lo había visto y menos mal no había lo he leído por ahí ok bueno creo que mejor la corto acá porque demasiado ha ahorrado esto último ah bueno fue todo raro lo que eh, bueno hacía la reacción de hoy espero que te haya gustado te haya entendido un poco si así da una me gusteada, compartir en mis redes sociales y bueno, eso es todo. Les yo, soy General de la Suscripción. Y me despido hasta acá. Bye.